Yo soy happy longa y eso significa que <risa> nuevo vídeo <risa> nuevo vídeo <risa> hoy como veis ver en el título no es ninguna sorpresa, ninguna novedad pero como no sabéis lo que es mm -hmm. <risa> me he comprado unas cosas en las ventas privadas de Sephora He de decir que no iba a caer para nada porque necesitas gastarte X dinero para que te hagan X descuento. Este es un nuevo fondo. Uh, me ha dado por ahí. Voy a ir sacando así aleatoriamente um, muestras y cosas que me he comprado. ¿Veis? Y bueno, lo primero que saco, ahora sí, <risas> es este primer de Too Faced Y bueno, pues este. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Um, <risa> Esto es <risa> Lleva aceite de coco que me acuerdo Y me he cogido la mini talla La mini talla es mini talla de verdad Que es, una... es un primer que hidrata muchísimo Y nutre la piel Así que estoy deseando probarlo Bueno, ya ahora sí que voy a enseñaros eh, que tenía que decir Aquí te dice que es una base regeneradora Y fijador en aerosol Vamos, una brumita Prebase, fijador y regenerador sin silicona, sin alcohol, sin aceites, con agua de coco, ingredientes probióticos y revitalizadores. Bueno, lleva una liviana base de agua de coco, pero bueno. Esto dice que lo agitemos bien, hagamos una distancia prudente. Si la queremos usar de prebase, que esté limpia la piel antes de usar el maquillaje, el fijador pues después. Y el regenerador puede usarse en cualquier momento para refrescar la piel. Pues bueno, No sé, me mola muchísimo. Son súper pequeñitos. Ya os digo que me cogí las mini tallas Por si acaso. A ver, esto es una muestra gratis. Es un labial de Chanel. Es en el tono 956. Esto es la muestra. y Esto es el pincel para aplicarlo. Bueno, esto, esto, quiero probarlo y me muero. Esto es un cacao de almendras que también tenía de coco y el otro no recuerdo creo que no me huele a nada ¿no? ay verdad, estas tampoco las he olido vale, sí que huele bien, huele así ligeramente a coco, me, me, me gusta y esto pues es con y este huele menos me gusta, me gusta como huelen, son así muy discretitos y esto es que no me huele entonces a nada capto un olor pero muy ligerito no lo sé pero bueno me da igual eh, mis labios suelen estar secos secos por eso siempre estoy aplicándome cacao y o sea, el único cacao que me va bien que no me da alergia es este es de la marca blanca de Elite eh, el día de la marca Ponte me va muy bien la verdad, pero estoy siempre ahí eh, repasándome los, los labios Que me molesta mucho, me gustaría tenerlos hidratados durante horas Entonces lo he comentado a la chica y me ha recomendado este y también me ha recomendado otro Pero es que aquellos valían 14€ euros, y eran una mini talla O a lo mejor era así, pero me lo da igual, 15 euros Otra cosa es este desmaquillante de Sephora eh, el, el cacao también es de Sephora es para los ojos sensibles y también para los labios. Y es un bifásico. Lleva un extracto de aceite de algodón. No sé, gratis. Me sonó muy bien y pues lo pues lo se puede probar. Porque estaba yo con mis limpiadores. Y uno me puso toda la piel irritadísima, irritadísima Que yo decía que era una caca que era como echarse cualquier crema Pues es esto, eh, se puso la piel fatal y me alivió una barbaridad Me apliqué primero mi crema, no me fue suficiente y me apliqué esta Parece ser que tienes que tener la piel muy mal para que funcione Así que es súper guay porque yo como decía que era como echarme cualquier crema Que no me hacía nada pues, pues, Se nota que mi piel está... <ríe> y esto lo dije en el vídeo de la dermatitis atópicas, si queréis verlo, los dejo por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, esto es otra muestrecita de Chanel y esto es una crema para las pieles sensibles. Ahí, a ver, cómo es esto de pequeñito eh, También me han dado una colonia de Chanel. Olía de mal. Y luego la Chanel número 5 huele fatal. Bueno, pues esto es la muestrecita. Esto, la mitad de mi manita. Pero bueno, acabo ya regalado. Regalado, no le mires el diente. Otra muestrecita de Origins. Es un contorno de ojos refrescante para iluminar y descongestionar puede ser muy interesante porque yo no tengo ni una crema de noche, ni una crema de contorno porque no sé qué aplicarme. me da mucho miedo comprarme cosas que me pueden sentar mal para, ahí, para eso soy muy um, aún así tengo esta de Amazon pero me da un poquito de, de respetillo comprarme cosas igualmente luego esto es una muestra que sí que he querido yo oler eh, porque así en el papelito y luego es el aplicador, aplicado la chica de genial que se llama la colonia así de Armani Ahora mismo un... no me la quiero aplicar Porque hay otra colonia que me ha estado poniendo Que no Y me huele muy bien Huele bien, no sabría deciros a qué Es intensa pero a la vez dulce No sé, me gusta, me gusta La colonia que yo utilizo es la de Beyoncé hit Que huele Extremadamente bien O sea... Extremadamente bien, Hay que echarse poco, ¿sabéis? Porque es un perfume, pero yo acabo de ser Muy bestial <risa> eh, Luego otras dos muestrecitas Del Clarins Dos muestrecitas de Clarins Que esto que es De Trasto de bambú Pero que es una foundation Una base entonces sí. De larga duración Con protección solar 15. Pues ok, gracias En el tono 110 Honey os contaré. Listo, vamos. Es que tengo tengo un estensor de jengibre que me regaló una prima. Bueno, más bien es eh, ¿cómo se dice? heredado. Y aquí, pues he hecho todas estas cosas. Ya vamos acabando. Mira aquí. Es. Luego, para seguir con la gama de Too Faced, que yo tengo la base, la de Born This Way, también es todo de lo mismo. Se ha toda la cámara y he tenido que parar, obviamente. Eh, que parecía que el tono medium era demasiado para mi piel. Ay, huele muy bien, huele a coquito. Es que tampoco tengo yo ojeras que tapar. Sí, sí, me gusta mucho, la verdad. Todo eso que veis. De un accidente que tuve con los patillas, que me quemé la cara con el asfalto. Entre otras zonas, súper y preciosas. preciosa. Bueno, que el corrector me ha gustado un montón, un montón, un montón. Y me he comprado, esto ya es lo último, también de Born Way. Es un polvo traslúcido. Porque os dije que los polvos de W7. Me estaban sacando parches Y luego lo volví a usar Y no me sacó ni uno Encontrando cosas nuevas para mí. Yo os digo que he probado millones de cosas muchos años Y me, me, me cansé Ay. ¿Listo? en los manga? Caché las mangas. Por todos lados, por todos lados, por todos lados, ¿no? yo creo que eso será más cuestión de ir eh, yo aplicándomelo y deciros: estas han sido mis compritas. No he querido comprarme ninguna paleta. He estado súper, súper, súper tentada de comprarme la paleta de coloretes e iluminadores de eh, Huda Beauty pero no me la he comprado, he sido fuerte muy fuerte, he sido Hulk <ríe> soy Hulkona iremos viendo nosotros poco a poco con los tutoriales que vaya haciendo, si funcionan o no si merecen la pena o no esto cuesta 12 euros 15 euros 16,90, 15 euros 4,29 y esto cuesta 4,99 realmente me está gustando un montón, aparte del brillo que te deja súper bonito, no lo sé me, me gusta, me gusta mucho, eh Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis donde dice suscribirse. Realmente no sé cuándo voy a subir vídeos, si voy a subirlo ya esto mañana. Así que os aconsejo que os suscribáis, que así no os lo perdéis. Bueno, verá que dicho esto. Mientras tanto, y hasta entonces lo más, más, más, más, más, más, más importante de todo. Happy Longizate. Mm -mm. Happy Longuita Pe, eh, eh, eh. Happy eh, eh, eh. pero un cariño sincero jamás.